El proyecto de extensión Entramando en la ciudad de Gualeguaychú propone realizar una experiencia orientada a la producción colectiva de salud, involucrando a integrantes del Centro de Salud San Isidro. A orillas del Gaitán es un proyecto que se desarrolla en el barrio San Francisco, también de la ciudad de Gualeguaychú. Carretel, por su parte, es un proyecto dirigido a niños y adolescentes que concurren al comedor Carita Feliz, en el barrio Zapata de la ciudad de Concepción del Uruguay. Y Benimo Vete, con sus clases gratuitas de gimnasia, se realiza en el Zoom Don Bosco de la ciudad de Villaguay. Cárcel, Universidad y Sociedad propone articular docencia, investigación y extensión en las unidades penales 1 y 6 de la ciudad de Paraná. Gorra no es delito, mi piel no me define, trabaja la problemática de la violencia institucional en relación con las juventudes contemporáneas de la ciudad de Paraná.